Horóscopo de Leo para hoy. 21 de marzo de 2018. Hoy habrá mucha tensión en el aire. Has utilizado mucha de tu energía últimamente y es posible que sientas agotamiento. Y como necesitas calma y hasta dormir un poco para sobreponerte, deberías intentar programarte un pequeño descanso hacia el final del día. ¿Por qué no piensas en salir a pasear en tu bicicleta o a caminar por el parque?